Eh, es por aquí que tengo Déjame ver Bueno, sí eh, Lo tenía por ahí Donde esta joven Porque dijo En Facebook Se van La La directora Regional de educación En San Juan de la Maguana la llamó varias veces amenazándola y cuestionándola que porque había puesto eso en Facebook. Y ella dijo, estuve leyendo la noticia, ella dijo que ciertamente eso era un derecho que ella tenía, como es verdad. Pues la han amenazado con cancelarla. Entonces ese tipo de abuso y de intolerancia que parece en los tiempos de Trujillo es lo que ha hecho que el pueblo se indigne con este gobierno. Y por eso la oposición, y en este caso Luis Abinader, ha tenido una gran acogida. Pero viven cometiendo errores infantiles y no se cuidan. Frente a un gobierno, a un partido, que yo lo he dicho siempre, es un laboratorio. Usted no le puede dar chance y brecha, que lo he dicho mil veces eso. Ni cometer errores. Si hoy ellos están al borde de perder las elecciones, es porque el pueblo se ha hartado, pero usted no le puede dar oportunidad a esa gente. Cometiendo entonces, ¿qué resulta? Luis Abinader, candidato, ahora le tiraron ahí que se desmontó un helicóptero. El, el, el PLD no tiene moral para eso. Porque el PLD también ha ocupado un arco. Y aquí entonces, cada partido tiene su narco. Cada partido tiene su narco. Dile que me, me, me esperen un momentito por la llamada. Cada partido y los narcos son malos, sean del PLD, sean del PRM. Porque no podemos decir, acá ah, que, que es malo y este es bueno. Son malos todos. Porque la política debe de limpiarse de narcotraficantes. Y todos estos partidos están llenos de narcotraficantes. Todo. Entonces, pero el PLD que es hábil. Y que sabe manipular. Quiere poner contra la pared al PRM. Porque ya el tiempo atrás. Le agarraron un arco al PRM. Que había sido síndico por el PLD. Ahí el PLD no lo cuestionó. Pero ok, olvidémonos del PLD. El que es malo de la película es el PLD. El que se pinta como bueno. Y que quiere producir un cambio es usted. Usted es el que tiene que. que demostrar que usted es diferente. Porque usted que está hablando de cambio Y para usted hablar de cambio Usted tiene que ser diferente Usted no puede ser igual que el otro Ahora le, le, le, Va a ser un infierno Porque el PLD tapa el PRM Porque tiene las elecciones perdidas Y entonces Esto es una guerra Es una guerra Ellos van a tratar de buscar Donde, donde puedan encontrar Pero también la oposición, en este caso el PRM y su candidato presidencial, cometen errores infantiles. Ahí le están poniendo que Luis Abinader se montó en un helicóptero de un narcotraficante llamado Miguel López en La Vega. Le quitaron dos porches y una serie de carros de lujo y con inversiones multimillonarias. Señor, pero usted tiene que ser más inteligente, Luis Abinader. Pero usted va a un sitio de eso y usted tiene que preguntar, ¿Quién es este tipo que tiene helicóptero? Y que su gente le diga, mire, este tipo es un narco, este tipo hay que tener cuenta. Porque coño, eso te lo van a sacar después. Eso te lo van a sacar después. Y a Peña Gómez lo jodían con eso. Que Peña Gómez se retrató con un tipo. Usted tiene que tener... Y los perreístas cometen los mismos errores, los mismos errores. Y, llueve, y cuando llegan al gobierno cometen los mismos errores. Y por eso que no duran tanto los gobiernos. Lo sacan de una vez. Porque cometen los mismos errores. Se vuelven locos. El poder lo pone loco. Una cosa de lógica. ¿Y cómo es posible que un pueblo tan chiquito como La Vega? Todo el mundo se conoce. En cada pueblo. Porque un helicóptero no es... Estoy... El gobierno también es responsable de darle permiso. Para que ese señor tenga un helicóptero. El gobierno no tiene moral. Pero el gobierno que le importa eso es usted que tiene que demostrar que es diferente. Es usted que está hablando de cambio y que lo está criticando a ellos. Entonces usted no puede hacer lo mismo que usted le critica a ellos. Yo no sé qué bendito asesores que esta gente tiene. Pueden ganar las elecciones. Vuelvo y repito porque el pueblo se ha hecho. Pero esa gente cometen todos los errores del mundo. Y son hasta dichosos que el PLD ahora es que le está sacando eso. Porque el PLD se descuidó. Sí. Porque pensó que tenía las elecciones ganadas. Como le salieron la encuesta. Que le están dando la madre. El PLD está sacando eso ahora. Este plan, eh. Pero no me venga nadie. Eh, no me venga nadie a justificar. Que este bueno y aquel es malo. Es más ni voy a coger llamadas. Ni voy a coger llamadas. Porque va a venir uno a, a, a, a decirme. Que los naicos del PRM son buenos. Y que lo, los naicos del PLD son buenos. Ni llamadas voy a coger. Para no contaminar el programa No me llamen que no voy a coger llamada Porque Yo sé Los que son permeditas de una vez van a querer justificar sí. No que esto, que lo otro Eso no se justifica Y no pueden alegar ignorancia Y esto yo no lo estoy diciendo hoy Tengo siglos diciéndolo Tengo siglos diciéndolo Y ni el PLD Ni el PRM Lo dije los otros días los dos están descalificados para hablar de narco. Coño, pero yo pensé que a esta altura de juego, con 16 años fuera de poder, PRM, el PRM, el PRD, iba a aprender de los errores. Yo pensé que iba a aprender de los errores, pero parece que no. Eh, el PRD va a mortificar al PRM con eso de narco, porque lo está buscando. Y miren, y es verdad que es un asunto político, porque, ¿por qué lo sacan ahora? Ah, pero es una guerra. Usted que tiene que estar preparado y cuidarse para que el enemigo, usted, es una lucha. La fortaleza, la debilidad, estoy débil aquí, déjame fortalecerme donde estoy débil. Usted no le puede dar arma al enemigo. Usted no le puede dar arma a un enemigo que lo está acechando. Ese PLD lo está acechando porque usted es el que lo puede desplazar. Usted no le puede dar pretexto. Usted no le puede dar pretexto. Y son gente que ha demostrado que no tienen escrúpulos. El ¿Ellos qué moral tienen PLD para hablar de narco? Porque ellos están llenos de narco. David Gabriel es un narco y coño fue, fue el candidato aquí. Pero ¿y qué le importa a ellos? Es usted que tiene que cuidarse. Si es el abusador, fue un financista de PLD, y el otro, y el otro, y el otro. Pero ¿y qué es usted que está ganado? Usted es el que está arriba. Entonces usted no puede demostrar debilidad. Ellos no se cuidan. Porque ¿cómo se justifica que un candidato ya a esos niveles? Usted tiene que cuidarse, porque usted sabe que lo están acechando. Y usted tiene que ve ahí le encontraron al jefe de campaña de PRM que hablando de una discusión con un religioso. Pero sabe que el gobierno te está filtrando la llamada, no hables por teléfono. Porque te está agarrando la llamada. Coño, son unos estúpidos. Si ganan las elecciones, finalmente es porque el pueblo, a esta gente por la tanta corrupción y los tantos desmanes que han cometido. El pueblo se hartó de ello. Pero por lo que yo veo, cuando esta gente llegue, van a hacer otro fracaso. Y a los otros días va a haber que estarlo combatiendo también. Eso está claro. A los otros días, porque van a cometer los mismos errores que siempre han cometido. Se ponen engreídos, ponen... igual que los peleadistas, porque es la misma vaina. Es la misma vaina. Está demostrado que es la misma vaina. Y entonces no aprenden de los errores. Tropiezo van, tropiezo vienen, los mismos errores. Los mismos errores. Cuando llega al gobierno, la misma vaina, mira aquí. La sindicatura, hay muchas sindicaturas que tengo que decir, que son ejemplos de, de, de pulcritud, de eficiencia. Pero hay otras que son un desastre. Entonces si usted está ofreciendo cargos desde el gobierno, cambio, cambio. Desde la sindicatura usted tiene que demostrar que usted es creíble en eso. Por Dios. Desde la sindicatura usted tiene que demostrar como partido. Que usted es creíble y que usted no va a hacer negocio y que usted no va a hacer lo mal hecho. Y que usted va a actuar distinto. Y que usted, así como el PLD tiene su José Ramón Peralta, que es un corrupto, y el otro y el otro, Abinader no va a tener otro José Ramón Peralta. Tiene que demostrar que son distintos. Porque este pueblo, miren, no soporta otra frustración. Tú ves que Luis Abinader se comprometió a, a que va a acabar con la corrupción. Y lo dicen porque cuando están en campaña ofrecen cosas. Mira, si viene con otra vaina de que de borrón y cuenta nueve y no perseguir los corruptos de que están ahora y los corruptos que van a surgir, porque van a surgir corruptos en un gobierno de Abinader y que comience a estar protegiendo, que no va a resistir lo que viene, que no va a resistir lo que viene. Pero, este definitivamente. Este es un país especial. Eh, los políticos dominicanos son los que más... Eh, tropiezan con la misma piedra. Tropiezan siempre con la misma piedra. Los políticos dominicanos no aprenden. Siempre quedan desfasados. Y desgraciadamente este pueblo, aunque en un momento dado tiene una reacción qué bonita, que digna de, de, de yo mismo pensé que el pueblo no iba a tener la reacción eh, que ha tenido ahora porque en verdad ha tenido, miren, eh, hubo cacerolazo y hubo protesta en diferentes sitios repudiando al PLD en Puerto Plata señores, se veía el repudio, yo vi varios videos Porque Danilo fue A Puerto Plata con el penco Y entonces allá Se produjo un repudio grande Y, y lo está repudiando la gente Y lo está repudiando La gente se hartó Pero ojo Ojo con eso Que Hipólito Mejía llegó a tener yo le enseñé esa encuesta, 14 puntos, lo único que era con bastante tiempo. Ahora apenas quedan 3 o 4 días. Entonces, pero ojo, ojo, no cometan errores, que, y además, además, eh, el PLD parece que ya está convencido de que tiene las elecciones perdidas, porque todo eso estazo también es fruto de eso. Y hoy hasta, hasta Orlando Gil, que es de todas esas bocinas y te, de todo eso analista, eh, que aún queriendo que el PLD se quede, el periodista Orlando Gil es el que yo he visto en los últimos artículos que he leído, que tiene los pies sobre la tierra, porque está claro que la situación, eh, hoy le dice eh, el... El salvavidas del Titanic, o sea, que, que el PLD está hundido como se hundió el Titanic, que no tiene salvavidas. O sea, porque ellos, ellos saben, ellos, ellos saben en el fondo lo, lo, la situación. Por, por eso esa, esa campaña agresiva que ha desplegado el gobierno y el, y el PLD, porque saben que la situación es difícil. Pero usted entonces como oposición... Usted tiene que cuidarse, usted no le puede dar pretexto, Pero además, además vamos a estar claros, esta sociedad no le puede permitir a los partidos políticos, llámese como se llame, que el narco se infiltre y, y sea que dirija la cosa pública, porque entonces ahí sí es verdad que nos llevó que nos trajo a nosotros. Y lo han permitido la mayoría de los partidos, eso hay que decirlo, y yo tengo que ser coherente con eso, porque esa ha sido mi prédica aquí. Yo no tengo narcos favoritos, de que, que este allí y este aquí no. Son malos donde quiera que estén. Ellos hay gente que se supera, claro que sí, que hay gente que se supera, que ha dejado eso, toma una ruta porque tampoco usted puede ser eh, eh, eh, cosa. Pero también usted tiene que dar muestra de eso, de esa superación. Y que usted realmente está alejado de esas actividades. Y que usted es otro ser humano. Y que usted pidió perdón a la sociedad. Yo creo que sí. Que hay gente que se supera. Y hay que darle la oportunidad. Y no cerrarle el camino. Porque nadie es perfecto. Ahora. Una cosa es eso. Y otra cosa que como. Grupo mafioso. Que siguen operando. Y que pueden exhibir esa riqueza sobre eso y quieran asaltar a las instituciones del Estado. Eso no lo puede permitir esta sociedad, si no lo jodimos. Y está demostrado. Y los países que sus instituciones han sido asaltadas por narcos, hoy están sufriendo las consecuencias. Y no es que esté bueno y es que es malo, son todos malos. Por eso no voy a coger llamadas, porque va a venir un PGBista a defenderme los narcos de ellos y un PDDista a defenderme, no son todos. To. Y los dos partidos están descalificados y los dos saben. Sí. Porque no me venga nadie y dicen que, que ellos no saben. Saben que son narcos y como tienen dinero y para la campaña se necesita, ellos lo cogen. Pero no me venga nadie a mí con eso. Dicen que, que no sabía, mentira, ¿saben? ¿Cómo que no saben? Y el pobrecito chiquito, tú no sabes quién es quién en cada sitio. Y los nombres corren. Entonces no me venga nadie con eso. Están descalificados para hablar de narco. Porque los dos están comprometidos. Los dos han tenido su narco y los dos lo tienen.